La clave para asegurar la victoria es recordar el motivo por el cual estamos luchando. Utilizando esto, podemos generar tácticas para aprovechar el momentum del fervor y volvernos imparables. Con esta adrenalina y con el apoyo necesario, ¡seremos imparables! El General Gorou de la Resistencia de la Isla Watatsumi ha llegado al campo de batalla. ¡Resistencia! ¡Todos conmigo! Gracias por acompañarme, camarada. Esta victoria es para nosotros.